hola qué tal soy Donlu en este vídeo os voy a enseñar el último álbum que he hecho para navidad utilizando la colección Gucci Christmas de artemio y también las pegatinas esto os lo enseñé en un vídeo anterior lo tenéis en mi instagram pues bien vamos a verlo por dentro el álbum mide 22 x 22 centímetros está encuadernado con tela y la estructura pues no tiene espina. es muchísimo más fácil en la parte trasera he puesto unos recortables y vamos a verlo por dentro, que sé que os gusta mucho este tipo de trabajo. En la primera página, como siempre he puesto, que ya sabéis que me gusta, pues mi firma pone eh, hecho con amor y dos looks. Aquí tenemos esta estructura con un desplegable hacia el lateral, podéis poner fotos más pequeñas. En la siguiente pues tenemos este estampado de árboles que me encanta y aquí he hecho un bolsillo con una tarjeta. Podéis poner fotos de 10x15 o más pequeñas y así os caben más. En la siguiente tenemos este diseño que es muy recargado, por eso lo he dejado solo, y aquí he hecho este desplegable hacia arriba y hacia abajo. Caben un montón de fotos y podéis hacer las composiciones que queráis. Todos los cierres los he hecho con imán. La siguiente página es muy sencilla, como veis, está con el diseño de bolitas de Navidad y otra vez el desplegable hacia la derecha. En esta página he hecho otro bolsillo y la tarjeta ahora es doble. Podéis poner hasta cuatro fotos. En la siguiente tenemos todas las cajitas de regalo y una cascada así un poco irregular. Con todas estas partes para poner fotos de diferentes tamaños. También está cerrado con un imán. Y en la última página pues queréis hacer algo un poco más divertido como usando estas ventanas. Podemos poner 8 incluso más fotos. Y en la siguiente he puesto una tarjeta que también está pegada con un imán para sujetar la pestaña y la foto de debajo. La colocamos, se pega y ya no se mueve. Y nada, este es el álbum, espero que os haya gustado muchísimo, si así no vayáis sin dejarme vuestro dedito o corazoncito y recordad que en el canal tenéis muchísimos tutoriales. ¡Chao!